Pues empezamos con la tradición más, más bonita que en esa edad siempre esperábamos, fue la Navidad. Siempre nos juntábamos ahí en casa. Eh, pues mi papá nos, nos tenían los regalos de Santo Claus. Siempre para todos, nunca. Nadie se quedó sin regalo. Este Recuerdo que ahí mismo se hacían las fiestas, no nada más de la casa, toda la gente del barrio de ahí alrededor iban y celebraban con nosotros porque era un ambiente muy familiar, muy muy especial, que a mucha gente le gustaba convivir con nosotros. Es hacer que mis hijos se apeguen a lo que hacemos, ahorita es un poquito más difícil ahora con mi tercer hijo porque él no se acopla mucho a lo que hacemos allá, siempre están diciendo que están aburridos, que no hayan que hacer, pero en realidad este, su mentalidad es otra, de, no es la misma traición que traemos nosotros de convivir con la familia, de sacarle jugo, sacarle el, lo mejor a los hermanos a los papás ellos quieren divertirse con cosas personales nada más con algo que a ellos les convenga y nada más a ellos y es difícil sacarlos de ahí es muy diferente a como nosotros crecimos que nosotros crecimos unidos en familia y ahora mis hijos nada más quieren ser ellos y sus amigos, nada más en la boda de, de mi hermano nos pusieron de pareja como acompañantes y, este, y ahí nos hicimos novios. Duramos tres años de novios, nos casamos y hasta la fecha seguimos todavía como si fuera la primera vez que nos conocimos. Nos chiviamos todavía. <risa>